factores y divisores bricomáticas, toma 1. Hola, bienvenidos nuevamente a su canal de construcción de las matemáticas bricomáticas. Si necesitas repasar estos temas, podrás encontrarlos en este mismo canal. Para comenzar, hay que definir con qué vamos a trabajar. Nuestro material serán ahora mismo los números conocidos como números enteros, aunque a estas alturas seguramente has trabajado con más materiales como por ejemplo los llamados números reales. Los cuales tenemos aquí los números enteros, seguramente ya los conoces, eh, los más básicos son 1, 2, 3, 4, 5, pero también entre ellos se incluyen el 0 y los números negativos. Sin embargo, seguramente conoces más números como son los conocidos como números reales, que incluyen a los enteros, pero también incluyen las fracciones y otro tipo de números conocidos como números irracionales. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2 o pi. Recordemos rápidamente lo que es una multiplicación. Cuando tenemos una suma de números en la cual el número que se suma se repite a sí mismo varias veces, esta expresión nosotros la podemos abreviar escribiendo el sumando que se repite, ¿sí?, multiplicado por la cantidad de veces que está repetido. A esta nueva operación, derivada de la suma, le llamamos multiplicación o producto. Y su resultado es el mismo que viene de hacer la suma. Solo que en esta ocasión, todo resulta mucho más práctico de escribir. De esta forma, si tuviéramos que sumar 20.000 veces el número 3... La expresión sería de la siguiente forma, tendríamos el número 3 por la cantidad de veces que se ha sumado a sí mismo y el resultado, actualmente conocemos las reglas de cómo se hacen las multiplicaciones, por tanto no tendríamos ningún problema para realizarlo. Una vez que hemos recordado lo que es una multiplicación, vamos a ver qué son los factores. Cuando tenemos dos números que se multiplican, cada uno de ellos recibe el nombre de FACTOR. Y el resultado tiene el nombre de PRODUCTO o MULTIPLICACIÓN. Uno de los conoci... Entonces, uno de los conocimientos básicos que tenemos es realizar la multiplicación de dos números y obtener su resultado. Hoy trabajaremos a la inversa. Utilizaremos el producto multiplicación y veremos cuáles son los factores que le dan origen. Por ejemplo, vamos a ver cuántos posibles factores tiene el número 20. Para ello lo que haremos será buscar todas las posibles parejas de números enteros positivos que nos den como resultado el número 20. Para poder hacer una lista exhaustiva de estos números es mejor iniciar en orden comenzando por el número 1. ¿Qué número multiplicado por el 1 nos da 20? Pues evidentemente el propio número 20. Muy bien, ¿qué otras parejas podemos encontrar? ¿Existe algún número que multiplicado por 2 nos dé 20? Sabemos que sí. Y si no lo sabemos, lo podemos encontrar. ¿Sí? En este caso es el 10. ¿Qué otros valores eh, podemos encontrar? Por ejemplo, el número 3 multiplicado por algún otro número nos daría 20. Seguramente sí. El número 3... ¿Sería un factor de 20? En este caso no, porque no existe ningún número entero que multiplicado por 3 nos dé 20. ¿El número 4 sería un factor de 20? Sí, porque existe un número entero que multiplicado por 4 nos da 20. En este caso es el número 5. Hemos obtenido lo que se conocen como las parejas de factores del número 20. Este conjunto de números nosotros lo podemos escribir de la siguiente forma. Entonces, podemos comprobar sin ningún problema que, todo, que este conjunto de factores también es el conjunto de divisores de este número. ¿Por qué? Porque si nosotros dividimos el número 20 por cualquiera de ellos, el resultado siempre será un número entero que es justamente el otro factor. Por ejemplo, si dividimos 20 entre 1 el resultado será 20. Si dividimos 20 entre 2, el resultado será 10. Si dividimos 20 entre 20, 20 entre 20, el resultado será 1. Si dividimos 20 entre 10, el resultado será 2. ¿Sí? Entonces, como puedes observar, aquí hay... Algo que es un patrón que se repite siempre. Cuando tú divides el número por uno de sus factores, el resultado es el otro factor. 20 entre 1 es 20, 20 entre 20 es 1, 20 entre 2 es 10, 20 entre 10 es 2, 20 entre 4 es 5, 20 entre 5 es 4, ¿vale? Y esto ocurrirá siempre. Como estos mismos números sirven... Para dividir al 20 de forma exacta, entonces también estos números diremos que son los divisores de 20. Y aquí tenemos una lista completa de los divisores enteros positivos de 20.